El pasado miércoles por la noche, el presidente Evo Morales partía en un vuelo hacia el Viejo Mundo para estar presente en La Haya, Holanda, y participar de la presentación de los alegatos sobre la demanda marítima. Durante este viaje, Morales realizó una parada en tierras españolas, donde la mañana de este viernes mantuvo diferentes encuentros. Se reunió con el presidente del Club Real Madrid, Florentino Pérez, a quien le entregó un ejemplar del Libro del Mar, documento que reúne los antecedentes históricos y jurídicos del juicio planteado contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Luego se reunió con líderes políticos de la izquierda española, entre ellos el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de Podemos Pablo Iglesias, a quienes también les obsequió el Libro del Mar. Más tarde se reunió con el rey Felipe de Borbón, con quien analizó la agenda bilateral y de integración que une a ambos países. Para las siguientes horas, el presidente Morales tiene agendada una reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y parte del directorio de los empresarios españoles, con quienes debatirá, analizará y tratará temas varios de interés para nuestro país.